En los últimos años ha aumentado mucho la tendencia a automatizar tareas en Revit, y para ello hemos estado utilizando Dynamo. La cosa es que Dynamo nos puede ayudar a hacer un par de cosas interesantes en nuestro trabajo, como ajustar el offset de estas columnas para que lleguen hasta el terreno, obviamente de forma automática como lo estoy haciendo en pantalla. Esto es muy interesante para algunos proyectos donde la cimentación sea un tanto más compleja de lo habitual, seguramente le encontrarás utilidad en tus modelos. Para seguirme en el video debes tener unos conocimientos básicos de Dynamo, igual no te preocupes que explicaré varias cosas, por lo general no me gusta hacer videos tan largos, pero este vale la pena, entonces manos a la obra. Lo mínimo que debemos tener para hacer este ejemplo es una topografía, no importa cómo sea, y un par de columnas para poner a prueba el script que haremos. Ok, antes de empezar a hacer el algoritmo vamos a hablar un poco de la lógica que debe ocurrir para que esto sea posible. Lo que debemos hacer es buscar la forma de calcular la distancia que hay desde la cara inferior de la columna hasta la topografía. El concepto es fácil, de hecho si lo vemos desde otra perspectiva podríamos apuntar con un láser hacia abajo desde la parte inferior de la columna y en forma completamente vertical y la longitud de la línea formada por el láser es el desfase inferior que debemos aplicar a la columna para que llegue hasta la topografía. El detalle está en cómo lograr eso, y desde ya te adelanto que lo haremos con una proyección de un punto a la superficie. El punto en este caso es el centro de la cara inferior de la columna, y la superficie pues es la topografía. Esa proyección nos genera otro punto, pero encima de la superficie de la topografía. Luego formamos un vector con esos dos puntos, calculamos su distancia, y voilà, tenemos el offset que debemos aplicar. Abramos entonces Dynamo y creemos un nuevo archivo para empezar. Lo primero que vamos a hacer es añadir el nodo para proyectar el punto. Entonces buscamos Point.Project y lo añadimos. El nodo nos pide tres cosas. Uno, el punto a proyectar, que es el centro de la cara inferior de las columnas. 2. la geometría base, que es donde queremos proyectar el punto, o sea la topografía. Y 3. la dirección de proyección, que para este caso es completamente vertical hacia abajo como lo mencionamos ahora con el láser. La dirección de proyección es fácil, vamos a crear un vector por coordenadas con un code block. Y las coordenadas van a ser 0,0 menos 1, lo que quiere decir que estará apuntando completamente vertical hacia abajo. Ok, el punto a proyectar, o sea la parte inferior de la columna, también es relativamente fácil de obtener. Vamos a añadir el nodo para seleccionar elementos y seleccionamos algunas columnas del modelo. Luego necesitamos obtener la ubicación, entonces element.getLocation. Y lo triste de este nodo es que por alguna razón no reporta la elevación del elemento. Entonces debemos obtenerla a partir del nivel donde está ubicado. Entonces un nuevo nodo de Get Parameter Value by Name. Los elementos son las columnas y el nombre del parámetro es Level o Nivel si lo tienes en español, si tienes Revit en español. Ahí solo tenemos el nivel. Para extraer la elevación usamos Level.Elevation y ya tenemos el valor. Ahora solo nos queda sumar ese valor a la coordenada Z de la ubicación que habíamos obtenido antes. Llamamos entonces el nodo point.add. El punto base es la ubicación de las columnas. Y como debemos añadir es un vector, entonces debemos convertir la elevación del nivel en un vector. Añadimos un code block, vector.bycoordinates, y las coordenadas serán 0,0, z. Y esa z se convierte en un valor de entrada donde pondremos la elevación que ya habíamos obtenido y finalmente este será el vector que añadamos a la ubicación de la columna. Si nos fijamos en la columna de Revit, veremos que tienen un punto en la mitad de la cara inferior. Y de hecho, si movemos la columna, el punto se mueve con ella, lo que está perfecto. Listo, finalmente esta lista de puntos son las que queremos proyectar en la topografía. Lo último que falta es añadir la topografía. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir un nodo para seleccionar la topografía. Entonces traemos el Select Model Element, la versión en singular. Damos clic en Select y después en la topografía. Lo que sigue es añadir el nodo Mesh, que lo encontramos buscando topography, y lo conectamos al nodo de topografía. Pero bueno, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo? Listo, Revit entiende la geometría de forma diferente a Dynamo y viceversa. Entonces, si queremos trabajar con geometría de Revit en Dynamo, necesitamos tomarla y convertirla en algo que Dynamo entienda. Y el nodo Mesh, que es la geometría que entiende Revit, nos va a ayudar a generar una geometría que Dynamo entienda. Sé que es un poco enredado, pero ya vamos a ver. Y aquí viene la otra pregunta, ¿qué son los meshes? Bueno, los meshes son una colección de cuadriláteros o triángulos que si los juntamos forman una superficie o un sólido. Ahora, cada mesh está compuesto por una serie de puntos que se llaman vértices. Cada uno de esos vértices se une con el resto de vértices mediante líneas o segmentos que se llaman edges y pues naturalmente se forman los triángulos que los llamaremos caras para dar como resultado la superficie. Resulta que para poder diferenciar cada vértice del resto se enumeran con enteros que van desde cero hasta el último vértice que haya. En este caso solo hay 6 vértices y el último se numera con 5 porque empezamos desde cero. Perfecto, si tomamos alguna de las caras del mesh, ya sabemos que está compuesta por los vértices y los segmentos que finalmente forman un triángulo. Ese grupo de vértices que son la base para formar el triángulo del mesh se agrupan en lo que se llama un index group. Entonces ese triángulo o cara está compuesta por el index group 1,2,3. Si cogemos este otro triángulo por ejemplo, su index group será 2,5,4. Por lo general, se nombran en sentido contrario a las manecillas del reloj y un mismo vértice puede pertenecer a varios index groups, como en este caso no hay ningún problema. Cada punto, como es de esperarse, tiene unas coordenadas x, y, z, que al final es lo que el computador utiliza para ubicar los puntos en el espacio cartesiano donde estamos trabajando. Los componentes de cada index group, o sea, la numeración de cada vértice, se llama index group A, B y C. Con esos conceptos en mente, ahora sí vamos a convertir la topografía en algo que Dynamo entienda como una superficie vamos entonces a obtener los index group de este mesh entonces mesh.faceIndexes. si nos fijamos en el resultado de este nodo tenemos cada index group con sus componentes A, B y C es decir, cada grupo de vértices que forman el triángulo pero también hay otros datos que no nos interesan entonces debemos reestructurar esta información para solo obtener lo que queremos que son los componentes A, B y C entonces buscamos index y tenemos el A, el B y el C Vamos a crear una lista con estos datos, entonces list create. Y después vamos a transponer esta lista con list transpose. En el resultado de este último nodo vemos lo que estamos buscando. Por ejemplo, el primer ítem de esta lista corresponde al primer triángulo del mesh y está conformado por los vértices 3, 4 y 12. Así como el segundo por los vértices 12, 4 y 5 y así sucesivamente. Bueno, pasa que lo que necesita Dynamo para crear una superficie son puntos con determinadas coordenadas. Ya tenemos los puntos que son los que acabamos de ver, pero aún no tenemos las coordenadas. Por suerte es bastante fácil hacerlo. Vamos a añadir el nodo Mesh.VertexPositions. Y veremos que son las coordenadas de los puntos que forman el Mesh de la topografía. Ahora simplemente traemos el nodo GetItemAtIndex. Y la lista serán las coordenadas, mientras que los index serán la numeración de los puntos. Aquí lo que está sucediendo es simplemente que Dynamo está buscando en la lista de coordenadas cuáles son los datos que le corresponden a cada punto. Entonces a este vértice número 3 le corresponden estas coordenadas y lo vemos reflejado aquí. Que vendrían siendo las coordenadas del primer punto que forma el primer triángulo. Ya con esta información solo queda hacer la superficie. Entonces vamos a hacer una superficie con puntos perimetrales, que es lo que tenemos. O sea, By Perimeter Points. Lo que formará cada uno de los triángulos individuales. Y después vamos a juntar todos esos triángulos para formar una polisuperficie. Entonces, by Joint Surfaces. Y genial. Para mostrarte lo que acabamos de hacer, voy a desplazar la superficie. Esto no lo tienes que hacer. Entonces, esta es la geometría que viene de Revit. Y esta es la geometría que entiende Dynamo y que nos servirá para proyectar el punto. Mira que si muevo una de las columnas en Revit, tenemos un punto tanto en su cara inferior como en la topografía. Ya casi terminamos. Para calcular la distancia debemos entonces formar un vector por dos puntos, o sea, by two points. Y después necesitamos un vector.length. Ahora solo debemos ponerle ese valor al parámetro de desfase de la columna. Entonces, set parameter by name. El nombre del parámetro será base offset o desfase de base si lo tienes en español. Y los elementos pues serán precisamente las columnas Antes de poner el desfase voy a sumarle un número para poner un desfase adicional Digamos que sería como una penetración en el terreno Y también se debe poner todo el valor del desfase total como un número negativo Porque es un desfase de base hacia abajo A es el desfase para llegar al terreno y B la penetración en el terreno ya por fin esto sí lo ponemos en el valor del parámetro y ¡tum! Las columnas que habíamos seleccionado ya están tocando el terreno. Para no dejarlo ahí, vamos a preparar esta gráfica para el Dynamo Player. Entonces la selección de la topografía vamos a convertirla en un nodo de entrada y le cambiamos el nombre a topografía. Hacemos lo mismo con las columnas y finalmente con el valor de la penetración en el terreno. Guardamos el archivo. Cerramos Dynamo. Y abrimos Dynamo Player. Seleccionamos la carpeta donde guardamos el archivo. Y vamos a editar sus parámetros. Entonces seleccionamos la topografía. Luego las columnas. Y pongamos una penetración de dos en el terreno. Esos dos están en las unidades de tu proyecto. En mi caso están en metros. Y ejecutamos. ¡Ay, qué bien! Si quieres te dejo el script en la descripción para que lo descargues. Hey, un video un poco largo pero bastante interesante, espero que te sirva y nos vemos en una próxima.